¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Grass of Cards Chicos, hoy vamos a fusionar este nuevo coche Y si no queréis perderos nada, quedaros, darle un like al vídeo Y vamos allá Me faltaría solo uno por tener Somos nivel 95, casi 96 Notaré nueva apertura para subir de nivel Vamos a fusionar este nuevo coche chicos Que está ya muy cerca a la nueva actualización de los dos años como habréis visto, he publicado en varias redes sociales Como puede ser aquí también en Youtube Lo que ha dicho nuevo Crash of Cast Estoy deseando de que salga la nueva actualización Dejar un like si vosotros también Bueno chicos, vamos a fusionar Le voy a dar Igual ¿Eh? Atentos Supongo que soltará bombas Vamos a verlo, vamos a probarlo Un poquito Le vamos a poner alguna pintura especial ¿Por qué no? Venga, le vamos a poner por ejemplo esta Y nos vamos a ir al mapa volcán. ¿por qué no? Venga chicos, pues Me voy a echar unas muy buenas partidas Con este avión bombardero Yo me voy a despedir por aquí Voy a dejar que veáis Una buena partida, a ver si me sale Y nada, lo dicho antes Chicos, dejar un buen like Espero que os guste este avión bombardero y ya solo queda un coche por fusionar Chicos, darle a la campanita Que está muy cerca La nueva actualización de los dos años Y va a estar muy cheta Mira chicos, un saludo Me encanta siempre hablar con vosotros Y nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cars Uy, que me caigo Que me caigo, David, que te caes Que te caes, tío There must be more to life than this Reaching for the stars, traveling so far Like a dragonfly, just grab my hand Brand new start Even if it hurts me Or I get scared Just come take this risk now We'll be prepared So far of a cliff realize there must be more